Aquí a los eh, jóvenes del de Caribe eh, Sur, de, eh, ellos están eh, participando en un encuentro acá en Managua, que incluye pues a gran parte de los municipios del Atlántico Sur. Junior Fuentes, originario del Rama, y Cintia Hernández, originaria de Corn Island, que eh, vienen a compartir un poco de cómo ellos han eh, logrado esa conexión con su municipalidad y plantearle los problemas de los adolescentes y eh, de los jóvenes. Eh, gracias por estar acá muchachos en el programa. Eh, cuéntenos cuál es la experiencia que han tenido eh, Junior. Eh, los escuchan pues. Eh, las autoridades municipales cuando ustedes le llegan a, a, a plantear pues, una problemática eh, y qué tipo de inquietudes han presentado los jóvenes. Muy buenos días Lucía, gracias por el espacio que nos han brindado. Sí, nosotros hemos tenido muchos encuentros con la directiva en sí con la municipalidad. Ellos nos han escuchado, hemos tenido, digamos así, nos han dado un albergue especial porque entre sí los concejales, la vicealcaldesa, la secretaria de la alcaldía nos han escuchado. Han escuchado nuestras problemáticas que tenemos como jóvenes. Desde el 2012 venimos planteando esto. Somos un grupo coma que significa este, jóvenes de la comunidad, y adolescentes, que estamos trabajando así por una restitución, podemos decir, no de derechos, sino realmente de autoridad que tenemos como jóvenes, la voz de los jóvenes, que poco se escucha. Eh, nosotros presentamos ante nuestros municipios como Bluefield Corn Island, Laguna de Perla y Encirrama, una política municipal, donde nosotros demandamos a la alcaldía eh, un presupuesto anual, a, perdón, anual que se nos vaya a nosotros a incluir para que nosotros tengamos ahí esta participación y que nosotros los jóvenes seamos los que salgamos adelante y no otras entidades, otras instituciones, sino nosotros no manejar en sí el fondo, pero sí manejar las actividades como jóvenes, como el deporte, la recreación de deporte, la educación, mejorar la infraestructura de polideportivo, de cancha, de baloncesto, de fútbol, en todas estas áreas que nosotros nos hemos desarrollado como jóvenes. Anteriormente teníamos poca accesibilidad a lo, al saber lo que era una propuesta política. Nos hemos desarrollado, vamos conociendo poco a poco. Y esta es una lucha de derechos humanos, no política, sino derechos humanos. Derecho que tenemos nosotros como jóvenes a recrearnos, derecho que tenemos a educarnos, a mejorar día a día, porque. Nosotros queremos salir adelante sin necesidad de que alguien nos diga a nosotros cómo es, sino nosotros cómo trabajarlo y cómo demostrarlo. Nuestras autoridades nos han escuchado, está la propuesta en observación y tenemos próximamente, tenemos creo que si no me confundo ahorita como el 28 de noviembre que hay reunión de consejo tenemos otra reunión con las autoridades. Y en el caso eh, de ustedes, Cintia, ¿verdad? ¿Cómo te ha ido en tu municipio? Eh, me imagino que los, el, la, los jóvenes, cuando ustedes se reúnen con ellos, ¿verdad? Porque de, de, con la comunidad, cada quien con su municipio, eh, ¿el tema más recurrente eh, tiene que ver con qué? ¿Con deporte, con educación, con empleo, con qué? Muy buenos días más que todo. Gracias a Canal 15 y 100% Noticias por el Espacio. Un saludo especial a la gente de cornayla Y como comentaba el compañero, es cierto, nosotros este, tratamos de participar activamente. Cada localidad tiene sus propias propuestas. En Corneila nosotros eh, siempre nos, allí nos enfocamos más en el deporte, también en lo que es la educación. Cuando nosotros nos reunimos como jóvenes, hablamos más que... Eh, en la recreación, que los jóvenes están en deportes, quieren participar más en las actividades que hacemos en nuestro municipio. También ahí contamos con una universidad que es BICU y queremos desarrollarnos más nuestro eh, conocimiento y enfatizarnos más en los jóvenes, trabajar con adolescentes. En Corn Island y en Laguna de Perlas, más que todo, somos más adolescentes que jóvenes que estamos trabajando. El tema de la violencia, ¿cómo lo manejan ustedes en sus municipios, donde están incluidos muchas veces por el, eh, la, la drogadicción eh, jóvenes y adolescentes? Bueno, dentro del municipio de Rama, nuestro, nuestro objetivo ha sido uno de esos, por eso queremos siempre no excluir a otros uh -huh. jóvenes que están, sino incluirlos dentro del deporte, porque a través del deporte para nosotros es una manera de luchar en contra de la violencia. Por eso dentro de nuestras políticas municipal está el tema de violencia y género. El género porque todavía vivimos una violencia hacia la mujer, más que todo excluirla no. Nuestro grupo en sí la directiva está conformada 50%, 50% hombres, uh -huh. 50% mujeres, y con respecto a la droga pues estamos trabajando en planificación, en hacer, en deportes educativos e incluir a esos jóvenes para que participen. Porque hay jóvenes, tenemos un ejemplo en rama de un joven que tiene talento, él talla madera, pero está metido en la droga acción. Entonces queremos promoverlo a él, para que él vaya poco a poco también dejando eso y vivo sobre el trabajo que realiza, porque es un buen trabajo. Y a los demás jóvenes pues se, se está instando que lleguen a nuestras reuniones, no se incluya a nadie, al contrario, necesitamos más po joven para que luchemos nosotros y nosotros en sí seamos la cara, no el futuro, como dicen, somos el futuro, no, nosotros somos el presente y el futuro para nuestra comunidad. El tema de la bueno, la política, aquí los, los nicaragüenses nos dividen muchas veces las ideologías, eh, pero tenemos problemas en común, eh, ¿cómo atraer tanto saninistas, liberales, o, eh, y gente que tal vez no comulga con esa municipalidad, por ejemplo. ¿Cuál es la estrategia que ustedes se han planteado? Por ejemplo, nosotros no excluimos a nadie, y a, como decía el compañero, trabajamos más que todo en derechos humanos, y no nos enfocamos más en la política, y tenemos buena relación con las autoridades, buscamos más que todo eh, sentarnos con ellos, tener una comunicación abierta para que ellos puedan ver que nosotros no estamos ni en contra ni en favor, sino que en pro del desarrollo de los adolescentes y jóvenes. Y todos estamos trabajando con, bajo un mismo objetivo, el desarrollar y mejorar nuestra municipalidad. Ya. Eh, bueno, entonces ustedes están, han estado reunidos acá. ¿Cuántos eh, jóvenes integran este consejo de, ese, de, de toda la parte del Caribe Sur? De toda la parte del Caribe Sur, ahorita andamos... Fue una preelección. Para nosotros, pues, como coordinadores fue una, una difícil uh -huh. elección porque quisiéramos que estuvieran <risa> todos, porque cada municipio cuenta hasta con 50, 60 jóvenes. Uh -huh. Está de, como decía anteriormente, de la diversidad sexual, están de diferentes partidos, de diferentes etnias, de diferentes religiones. Entonces, fue difícil. Eh, venimos los que somos más participativos los que somos un poco más activos para compartir nuestra experiencia ahorita estamos en el intercambio intermunicipal y habemos 40 jóvenes 10 de cada municipio y el relevo cómo lo han ustedes manejado porque ustedes comenzaron tal vez eh, en el 2012 pero bueno viene ya otra generación ¿Cómo lo van a manejar Cintia por ejemplo nosotros <risas> tratamos de hacerlo digamos hacemos elecciones Ajá. entre el mismo consejo municipal de adolescentes y jóvenes entonces, hacemos unas elecciones, estamos tres años, después de culminar los tres años, hacemos otras votaciones y dentro de los mismos adolescentes elegimos al coordinador, vicecoordinador y los que están ya no están dentro del, del comité siguen apoyando a los demás chavalos para que podamos seguir trabajando juntos. ¿Ya a ustedes se les vence entonces ahorita? Próximamente. Próximamente. <risa> no hay reelección. <risa> sí, ya estamos en <risa> Sí, bueno, en el bueno, en caso de Rama sí, han habido reelecciones. Uh -huh. Hay los mismos compañeros, los mismos jóvenes, pues son los que deciden. Uh -huh. O sea, nosotros el día de elecciones no, no, no, no, no nos metemos, uh -huh. ni, ni hacemos campaña, pero el esfuerzo es lo que cuenta. Entonces ellos miran el liderazgo que hemos tenido uh -huh. cada uno. Entonces depende del liderazgo cómo va, entonces ellos mismos lo van excluyendo. Queremos uh -huh. que este nos maneje, que, que no, no no nos maneje, sino que lo orientemos, que nos coordinemos. Ya ustedes entonces pasarían a ser como asesores cuando llevan saliendo del. Ajá. Sí, algo así. sí así es. siempre estamos ahí trabajando igual, porque queremos mejorar lo que son las condiciones que, que, que están afectando nuestra costa caribe. Bueno, muchachos, yo los felicito eh, por estas iniciativas. Esperamos que se mantengan en, en unidos, ¿verdad? Unidos, unidos en esto, en pro de su municipio, pues, porque si no hay unidad no prosperan los municipios. Gracias Cintia y gracias Junior por estar acá. gracias. Y felicidades pues a todos los jóvenes del Caribe Sur. Gracias. <ríe> bueno, bueno. Eh.